Bienvenidas y bienvenidos al episodio 17 de Eat NATO for Breakfast. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos emitiendo en dos idiomas, con traducción al inglés y al castellano. Si nos estáis viendo a través de People's Dispatch en inglés, me estaréis escuchando con una voz distinta, la de nuestra intérprete Sara, porque hoy hablaré en castellano. Y si estáis viendo el programa a través del YouTube del Partido de la Izquierda Europea os sorprenderá escuchar a Francisca en español. Muchas gracias a People's Dispatch y al PIE por hacer esto posible. En los 16 programas anteriores hemos hablado de historia, de la nueva guerra fría, de la lucha ecologista y feminista por la paz o de los impactos concretos de la guerra y la OTAN sobre el medio ambiente y la salud pero sentíamos que nos faltaba profundizar en uno de los actores fundamentales de la OTAN y de esta crisis internacional, que es la Unión Europea. Para ello, hoy volvemos a tener un programa lleno de mujeres que nos hablarán del rol de Europa en esta guerra y en la geopolítica actual. Contamos con dos destacadas dirigentes del partido de la izquierda europea. Maite Mola, vicepresidenta del PIE. Y responsable de relaciones internacionales y Claudia Haidt, coordinadora del grupo de trabajo de Paz y Seguridad del PIE. Hoy somos dos españolas y dos alemanas. Bienvenidas Maite y Claudia, ¿cómo estáis es hoy? ¿Y eh, desde dónde nos habláis? ¿Estáis con ganas de desayunaros a la OTAN con nosotras? Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un auténtico placer estar con vosotras. Eh, siempre es un placer ver cómo las mujeres nos empoderamos y cómo estamos hablando de temas que parecen tan masculinos. Eh, bueno, yo estoy en Pamplona, que es donde resido habitualmente junto con Bruselas, y la verdad es que sí que tengo ganas de desayunarme a la OTAN, pero estoy segura de que luego voy a tener que tomar bicarbonato para poderla digerir. ¿Y tú, Claudia? Well, Just, bueno, good morning. buenos días. Sí, yo también me quiero comer a la OTAN de desayuno, puede que cueste la digestión, así que efectivamente os llamo, yo hablo desde Stuttgart al sur de Alemania y por cierto Stuttgart eh, eh, tiene dos eh, pequeñas más de la, del ejército estadounidense, por una parte el comando eh, europeo, quizás lo conozcáis, quizás no, es el Comando Supremo de los Estados Unidos para las, los países de la Unión Europea, pero también para Rusia. Y Stuttgart también eh, pues tiene la sede de AFRICOM. Es el, la estructura, un comando estadounidense para África. Así que estas eh, son las dos únicas estructuras del ejército estadounidense fuera de los Estados Unidos. Y bueno, esto os puede dar una indicación acerca de bueno, lo buenos que son los uh, alemanes como aliados y se prestan a ser anfitriones de estas dos estructuras. Y yo como parte del movimiento de la paz y del pie, uh, siempre pues, visito estas dos estructuras militares para básicamente decirles que no son todo lo bienvenidos como pudieran creer. Efectivamente, pero quien sí eh, somos bienvenidas, somos nosotras, juntas para precisamente desayunarnos a la OTAN. Pero bueno, Francisca, ¿y tú cómo estás? ¿Otro sábado más bebiendo café en tu taza del programa mientras aumenta el presupuesto militar de Alemania? Buenos días a todos. Y muchas gracias por organizar eh, todos los arreglos de interpretación. Y no, la verdad es que no estoy tomando café. Me he pasado las infusiones. Eh, bueno, realmente todo es emocionante. Tengo que, básicamente, calmarme. Así que voy a pasar del café un tiempo. Gracias, Claudia y gracias, Maite, por estar aquí con nosotras hoy. Creo que Claudia ya se ha lanzado al tema que nos atañe. Tenemos que analizar el papel de la Unión Europea, pero específicamente también el papel de los distintos países. Lo hemos tratado ya de hacer en el pasado, eh, hablando con personas de Noruega, hoy hablaremos gen con gente también de Italia. Eh, analizaremos la situación en los distintos países para ver qué está pasando. Hoy nos vamos a centrar en la Unión Europea de todas formas. Así que, bueno, la guerra de Ucrania eh, nos ha focalizado en esta situación global, ¿no? Eh, claramente se sido una división en el mundo y en este siglo XXI, entre dos bloques, una nueva guerra fría, tenemos la OTAN por una parte que desempeña un papel fundamental y de algún modo la agenda con los Estados Unidos y Rusia están ahí también en el trasfondo y en el medio está Europa, eh, no solo geográficamente, pero sino también políticamente, porque la Unión Europea está relacionada en términos políticos y también en términos sociales, eh, con los Estados Unidos, pero también en términos comerciales con Rusia. Así que, ¿cómo vemos este papel de la Unión Europea en esta situación global? ¿Cuál es el peso de la Unión Europea en todo esto? ¿Y por qué hasta cierto punto pareciera que la OTAN, ¿está determinando la conversación o está fortaleciéndose en Europa ¿no? como, de repente, un rol mucho más prominente después de estos últimos años, donde se antojaba una alianza un poco superficial? Quizás podamos comenzar con esta pregunta. Muchas gracias. Gracias. <ríe> La verdad es que la pregunta daría para, para estar hablando horas de ella porque yo creo yo creo que son, bueno, varias preguntas y todas fundamentales. Eh, como esto es un desayuno, vamos a ir rápido y vamos a ir a lo concreto. A ver, eh, la cuestión de la construcción Europea es el primer punto que hay que decir que construir una Unión Europea sin Rusia ya fue una barbaridad, porque es que Europa no es todo menos Rusia, Europa es todo. Por tanto, se tenía que haber hecho una construcción europea ya geográficamente completamente distinta. Eh, luego ya económica, políticamente, etcétera, bueno, en fin, eh, sin comentarios lo que se ha construido. no Pero ya tenía que haber sido una construcción, como se dice, del Atlántico en los uranes. Por tanto, ya ahí empezamos más, porque si hubiera sido una construcción donde se hubiese querido que el país más grande de Europa participase en ella, eh, hoy no tendríamos este problema. Punto número dos. Eh, es absolutamente fundamental eh, que se nos caiga la cara de vergüenza a la gente que estamos en la Unión Europea viendo cómo en Finlandia, una decisión de esa envergadura que es meterse en la OTAN o sea un país que ha sido un ejemplo junto con Suecia, Noruega, etcétera, un ejemplo de equilibrio en cinco minutos deciden meterse a la OTAN sin consultar además a la ciudadanía o sea estamos entrando en una situación de falta de democracia enorme porque hasta en España Hice un referéndum. Es verdad que decía la OTAN de entrada, ¿no? En fin, que fue complicado, pero por lo menos se ha hecho un referéndum. Por tanto, ¿qué ocurre? Pues que la Unión Europea está potenciando que se entre en la OTAN. Es cierto que no lo están diciendo así, pero de una manera velada se está potenciando los países que no están entre en la OTAN. Por tanto, yo... Eh, no voy a decir que quisiera desayunar a la Unión Europea, pero no os penséis que no tengo la cabeza que este modelo de Unión Europea es inservible, militarizado y, perdonad, seguid y absoluto de Estados Unidos. Y Claudia, ¿en tu opinión? Well, bueno, well, as Maite already a ver, como ya ha señalado Maite, estamos hablando de una Unión Europea militarizada. Y si hablamos de la Unión Europea, tenemos que considerar eh, los cimientos sobre los que está construida, quizás sepáis, que el marco jurídico de la Unión Europea es el denominado Tratado de Lisboa. Y este Tratado de Lisboa entró en vigor en 2009 y es la base para desarrollos en seguridad y política exterior y demás. Y bueno, quizás habrí, habréis notado que ha habido cambios significativos eh, de los que podemos ser testigo en la Unión Europea ahora mismo. Por ejemplo, este tratado Incluye algo totalmente extraño, por lo menos a mi modo de ver, a saber la obligación de los estados miembros a, y lo pongo en comillas, eh, progresivamente mejorar sus capacidades de militares. Entonces, desde mi punto de vista, um, no es un país, pero bueno, en definitiva, eh, es, eh, el único, es la única comunidad diga, de estados, digamos, que está fundada sobre una obligación jurídica, una obligación constitucional incluso, para mejorar su gasto militar, para gastar más y más dinero y fortalecerse a este nivel. Es totalmente loco, a mi modo de ver. Y de hecho, Alemania ahora mismo está copiando, digamos, este marco constitucional de mejora del gasto militar. Y bueno, ya lo hemos hablado eh, en uh, otros momentos, en otros programas de Eat Nature for Breakfast, hemos hablado ya que Alemania está proponiendo. Eh, pues muchos miles de millones de euros para mejorar su armamento, estos 100.000 millones se van a poner, incluir en la constitución europea, es decir, se busca obligar que incluso los gobiernos futuros tengan que gastar estos dineros para comprar armas, munición eh, y todo esto. Así que lo que estamos viendo ahora eh, tiene sus cimientos un poco en la Unión Europea, pero es algo que se está implementando en más y más países, por ejemplo, actualmente en Alemania. Y si hablamos de la Unión Europea, de hecho tenemos que hablar de Alemania. Eh, durante mucho tiempo Alemania ha sido el poder económico principal en la Unión Europea. Y esto ha tenido implicaciones catastróficas durante la crisis de austeridad, la eurocrisis, este papel dominante de Alemania, y también hemos visto un aumento en la dominancia política de las políticas alemanas dentro de la Unión Europea. Y ahora esto está viéndose añadido por una función militar también más potente. Y si Alemania está gastando un 2% de su PIB, en eh, militarización bueno, esto tiene una implicación global este 2% del PIB alemán eh, pasa a ser el eh, tercer eh, país que está gastando más en eh, el ejército ¿no? primero Estados Unidos, luego China luego Alemania, y yo no estoy orgullosa de esto, el hecho de bueno, ser alemana, a mí me da, me da vergüenza y Alemania, el hecho de que vaya a ser un líder militar tan potente, bueno, no creo que sea una buena noticia para nuestros países vecinos y en general a nivel global, así que yo haría todo lo posible para frenar esto y esperemos encontrar muchos aliados, pero estamos hablando ahora de la Unión Europea y Alemania también será militarmente el la parte más potente ¿no? eh, a nivel militar dentro de la Unión Europea. Así que no estamos hablando solo de una alianza de estados dentro de la Unión Europea, sino que estamos hablando también de una alianza de estados con una, un poder dominante o quizás dos, Francia y Alemania, mano a mano, y sabemos que ambos países no tienen precisamente un pasado dominado por, digamos, una política exterior pacífica. En fin, no tengo que meterme en estos temas de Francia, tampoco de Alemania. Conocéis la presencia colonial de Francia y la neocolonial. Así que, bueno, esto está constituyendo la política exterior de la Unión Europea. Y lo que estamos viendo ahora es una tendencia en la Unión Europea muy militarista. Parte de este militarismo es ambición y no realidad, pero esta ambición está fundada en mucho dinero, así que puede pasar a ser una realidad y se consigue así que la Unión Europea sea un jugador, digamos, independiente. Esto es lo que nos están diciendo algunos políticos, ¿no? La Unión Europea va a ser independiente de la OTAN, va a ser un jugador independiente, pero para ser independiente tienes que tener otros objetivos, tienes que usar otros medios y esto no está pasando, así que lo que estamos viendo con la Unión Europea es que está trabajando de la mano con la OTAN, tiene los mismos objetivos y no es una alternativa, vamos a hablar de esto luego, no es una alternativa sino simplemente una copia muy mala de lo que es la OTAN, no es la Unión Europea que yo deseo. Bueno, pues yo creo que, que Claudia ha dado como un poco eh, las pautas de lo que queríamos hablar ahora. Se ha, puesto, ha, ha empezado a hablar de ambiciones, ¿no? de esas ambiciones que, que están dentro de la Unión Europea, pero sí que me gustaría seguir un poco con lo que proponía Maite al final ¿no? Eh, sobre eh, que esa ambición, como decías tú, eh, se coordina o eh, sigue también los, los designios o el destino que, que desarrolla esta Unidos. Entonces sí que nos gustaría como, como que no reflexionar sobre si esa Unión Europea eh, es un proyecto propio en cuanto a, a relaciones exteriores y si no es así, eh, ¿por qué? ¿Por qué no es así? Y también eh, porque muchas somos las que queremos otro, otro proyecto de Europa, como Claudia, ¿qué podemos hacer para, para ser dueñas de, de nuestro destino? Eh, pues mira, como es una pregunta para las dos, primero que nos diga Maite y luego concluye Claudia. Muy bien, pues yo creo que Claudia efectivamente también ha empezado ya a esbozar el tema. Yo me voy a referir estrictamente a dos cuestiones. Eh, la primera es que yo lo que vengo observando, como ya señora mayor que llevo viendo el desarrollo de la, o, de, de la Unión Europea y lo sigo bastante pues eh, como responsable internacional durante los últimos 20 años, yo no sé lo que pensáis vosotras y casi que también os lo pregunto, yo veo que cada vez hay eh, peor, peores representantes en el tema de relaciones exteriores. Que cuando, por ejemplo, hace unos años nos quejábamos de Mogherini, ¿qué tendríamos que decir ahora de Borrell? O sea, que no sé qué pasa con esta Unión Europea, que lo que comenzó siendo un proyecto interesantísimo porque era súper interesante o sea como se está construyendo en américa latina el alba o sea una construcción regional yo estoy 100% a favor de ella pero efectivamente esa construcción regional debería tener política propia y exterior económica etcétera y donde menos política propia tiene creo que claudia lo ha explicado bien es en todo lo que se refiere a la militarización y en todo lo que se refiere a relaciones exteriores, porque aquí estamos totalmente marcados y marcadas por Estados Unidos. Por tanto, la política exterior eh, de la Unión Europea, a mí por lo menos me hace de nuevo cuestionarme para qué sirve esa Unión Europea. Y añado la segunda cosa rápidamente, tenemos un problema también, con los propios estados que la compone, perdón, con los gobiernos. Porque al final, si la Unión Europea, el Parlamento Europeo, es un teatro donde se toman poquísimas decisiones, donde se hace mucho daño a otros países criticando a Cuba, criticando a Venezuela, criticando a todo el mundo, pero que luego no tiene efectividad. Entonces, la Unión Europea tiene un problema muy gordo, es, ¿quién está gobernando en Alemania? ¿Quién está gobernando en Francia? ¿Quién está gobernando en los diferentes países europeos cuando el Pedro Sánchez va a Ucrania a ver a Zelensky? O sea, tenemos unas imágenes de los gobiernos eh, muy preocupantes. Eh, si Aquí parece que los únicos que están diciendo cosas con sentido común son el Papa Francisco y, y, y, bueno, y muchas veces China, ¿no? Cuba también. Entonces, eh, mientras que nuestros estados, mientras que los estados que componen la Unión Europea no tengan gobiernos progresistas, contrarios a la guerra, contrarios a la militarización y sobre todo por la paz, esta Unión Europea es un auténtico desastre y ojalá no tuviera política exterior. Por tanto, necesitamos un modelo de unión europea completamente diferente y unos gobiernos completamente diferentes también en nuestros países. Bien, bueno, creo que voy a seguir un poco lo que ha dicho ya Maite, si os parece bien. Bueno. Lo que nos estamos preguntando es si la Unión Europea es algo que está actuando en base a sus propios valores con respecto a la política exterior. Y bueno, sí, por supuesto, la Unión Europea es diferente de los Estados Unidos, pero si analizas la política exterior, de facto el gobierno estadounidense debería escribirle una carta de agradecimiento a Putin por acercar la alianza, ¿no? En los últimos 10-20 años, en los últimos 10-20 años hemos visto algunas maniobras pequeñas de cosas distintas aquí y allá, pero Putin ha conseguido... Es, eh, ejecutar otra vez eh, la fuerza de la OTAN, la ha fortalecido más que nunca. Entonces, si analizamos políticas racionales, la verdad es que yo no las veo ni en eh, el gobierno estadounidense, ni en la Unión Europea. Eh, y tampoco las veo realmente en Moscú y con lo que está haciendo eh, Putin a nivel de política exterior. De hecho, parecieran dos trenes que están a punto de empotrarse y eh, ambos fingen que no, no es mi culpa, es la culpa del otro tren que se está acercando y... y est está avanzándose hacia mí, yo tengo que seguir avanzando porque si no, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Y así que estamos hablando aquí de temas de ética y no de política, no de las personas que van a sufrir por este tipo de políticas. Y de hecho ha habido presión durante bastante tiempo por parte de los Estados Unidos sobre sus aliados europeos para aumentar el gasto militar y para aumentar también la ambición militar. Eh, eh, y bueno, ah, vi, sí, eh, ha habido cambios, pero no tantos como hubiera deseado Estados Unidos. Lo que vimos en los últimos años ha sido que bueno cada crisis fue utilizada para aumentar el gasto militar o para aumentar el nivel de ambición de actividad militar. Y ahora vemos eh, por lo menos de momento, pues el último paso, esta guerra contra Ucrania, que cementó la alianza, la hizo un, un actor militar más potente que está utilizando este momento, eh, no para buscar ideas sobre cómo superar la confrontación, sino para, por el contrario, implementar políticas que van a fortalecer esa brecha que va a convertir el mundo en un lugar todavía más peligroso y realmente es como un, un reflejo eh, eh, militar, pareciera, pero no es un reflejo, sino que es una política, una política militar que ha sido cimentada durante muchos años y que ahora ha encontrado el momento de su implementación y el motivo por el que los Estados Unidos está poniendo presión sobre los aliados europeos para aumentar el gasto militar tiene que ver con el hecho de que los Estados Unidos no quiere cambiar su política en Europa, sino que quiere hacer menos por la misma política y eh, sentirse libre para implementar presión en la zona pacífica contra China. Y así que vemos una continuación de las políticas estadounidenses que ahora se están implementando por parte de los aliados europeos de forma creciente, dejando a los Estados Unidos pues más libre para poner presión sobre China, eh, sobre el área pacífico eh, pacífica. Así que en los últimos años yo he visto un poco la idea de que los Estados Unidos está, es, está un poquito menos presente en los países europeos y esto es algo positivo que yo sigo viendo, pero lo que vamos ahora también es que… Estados Unidos, bueno, está consiguiendo que, digamos, los países europeos hagan el trabajo sucio para convertir al mundo en un entorno todavía más peligroso y tenemos que romper con esta dinámica, dejando de reaccionar en algunas ocasiones ¿no? de guerra, sufrimiento, eh, lo que estamos viendo ahora en Ucrania. Tenemos que, en lugar de seguir luchando, tenemos que prepararnos para la paz y no para la guerra. Gracias, Claudia. Creo que mencionaste una serie de temas muy interesantes. Dices que no podemos reaccionar a la guerra, no, con un reflejo militar de simplemente saltar a conclusiones y demás. Una de las cosas que hemos visto y una de las cosas que está asumiendo la Unión Europea y también otros países en torno al mundo, pero no todos los países, eh, es un tipo distinto de presión, toda esta idea de las sanciones, entonces hemos visto que en Alemania, pero bueno, Josep Borrell, otros políticos proponen que, lo, que, que los europeos deben pues, bajar eh, la calefacción para que ya no dependamos del gas eh, ruso y que esto conseguiría que los eh, rusos eh, pues, eh, frenasen según qué políticas y demás. La idea de sanciones es una idea um, complicada. Vemos que por una parte puede dañar a muchos países y a las personas. Esto va a tener un impacto en energía, eh, también en seguridad alimentaria de Alemania, Sudáfrica, es decir, que es un tema al final global, esta crisis es global. Y también vemos, por ejemplo, la inversión de los países europeos en gas licuado en Estados Unidos ha aumentado. Entonces, cuando analizamos el tema de las sanciones, eh, el hecho de si son eficaces o no es una cuestión, pero la otra cuestión que tenemos que hacernos es quién se beneficia de estas sanciones, y en este sentido me gustaría que comentarais un poquito sobre la idea de las sanciones o un modo más pacífico, digamos, de solventar eh, esta situación de estos dos trenes que están eh, mirando el uno al otro y abalanzándose uno hacia el otro. me pregunto si este boicot contra Rusia es sostenible. ¿Estas sanciones están realmente dañando a las personas? Yo sé la respuesta a esta pregunta, quizás parece un poco retórica, eh, pero me gustaría hacer posible que comentarais un poquito acerca de este aspecto de, llamémoslo así, este tipo de guerra, eh, este teatro bélico que también está teniendo lugar. Claudia, por favor. Sí. Estoy convencida de que lo que estamos viendo ahora, con las sanciones que se están implementando, por ejemplo, por la Unión Europea, es de facto una continuación de este warfare, esa continuación de esa construcción de bloques a través de otros medios. No es militar per se, pero sus implicaciones, con el tipo de muertes que causa, de sus impactos, sí que está a nivel de lo que sería un movimiento bélico. Así que estamos hablando de warfare económico. Y simplemente por aclarar algo, hay algunas sanciones que no me resultan problemáticas. Por ejemplo, no exportar armas. Es un tipo de sanción y yo estoy a favor de ese tipo de sanciones. Estoy a favor de sancionar cualquier país. Que esté implicado en, uh, eh, por ejemplo, warfare, el, el hecho de que se evite pues, eh, vender eh, armas y demás, también me parecen correctas a lo mejor sanciones relacionadas con bueno, utilizar eh, ese aceite de los oligarcas para pues, fines mejores y demás. Y si utilizamos eh, las mansiones grandes de los oligarcas, no solo las de los rusos, también tenemos algunos oligarcas en Ucrania a utilizar esas casas para conseguir pues eso, viviendas para la gente. La verdad es que esto pues, no me parece mal, pero si hablamos de sanciones con efectos eh, amplios como el gas o el... Tenemos que eh, analizar si están causando más daño eh, y, y si, bueno, en este caso, pues ayudar o no a las personas de Ucrania. Sabéis que las sanciones que la Unión Europea está implementando actualmente no son sanciones a corto plazo. Algunos países europeos solo tienen que implementarlos en dos años o tres años, así que en absoluto estamos hablando de una ayuda a corto plazo para los ucranianos. Esto va de la reestructuración de conexiones económicas y cooperación económica y esta cooperación económica está siendo digamos que frenada eh, entre eh, los países occidentales eh, y los países de este de Europa y bueno con China no es probable por, no es posible porque los vínculos son demasiado potentes pero bueno los vínculos con Rusia se están viendo destruidos ¿no? a este nivel y estamos hablando de facto de una Unión Europea que está haciendo todo no para ser un puente con Rusia, sino esto va de construir nuevos muros y la cooperación económica puede ser parte de un proceso de construcción de muros. Y de hecho estamos viendo una locura de sanciones actualmente que no son solo sanciones de todo, económico, sino que están ahora pasando a sanciones culturales, están buscando frenar maneras de cooperación entre personas de distintos países. Sabéis que hay este concepto de ciudades hermanadas, hay una ciudad en Alemania que coopera con una ciudad en Rusia y una parte importante de, estas, de estos hermanamientos han dejado de cooperar. Es, es una locura. En un momento como este, eh, lo que hay que hacer es seguir hablando. Es lo que quieres es construir la paz. Y yo lo que estoy viendo oh, son cimientos para guerras futuras, para confrontaciones eh, futuras y no hay cimientos para cooperación futura. Y de hecho, los que van Especialmente en el sur global, ya estamos viendo en Egipto, en Túnez, en muchos países de África y Latinoamérica, estamos viendo ya un problema con hambre, con hambruna. Muchas personas que no pueden comprar lo que necesitan para sobrevivir. Este es un problema gigante y no veo ninguna presión por la Unión Europea, para liberar esos digamos, barcos que tienen grano. Por ejemplo, en los puertos ucranianos no hay ningún tipo de presión sobre estos barcos. Hay mucha presión sobre otras cosas, pero no hay presión para ayudar a esas personas que tienen necesidad. Así que yo lo que saco de esta situación es que la Unión Europea está actuando solo en aquellas áreas de política en las que... Eh, bueno, al final están fortaleciendo los problemas, haciéndolos más gordos y no están siendo activos en aquellas áreas en las que podrían eh, marcar diferencias a nivel de escala global. Y por último, podemos ver la naturaleza permanente de estas sanciones, de esta reestructuración de cooperación económica, por el hecho de que las sanciones que se deciden hoy, no son condicionales, no están condicionadas a la retirada de tropas, por ejemplo, no están retiradas al cese de hostilidades, sino que son sanciones que se implementan y punto. Entonces, eh, eh, si fueran para las personas de Ucrania serían, por ejemplo, condicionales al cese de la guerra y esto no está pasando. Bueno, vemos que hay muchas cosas que están pasando y muchas que, que no están pasando, pero sí que lo que vemos es que la situación en la que vamos es insostenible. Todos los estudios sobre seguridad alimentaria y energética nos abocan al desastre y además las palabras de Borrell que mencionaba Francisca nos llevan a... a es un llamado a la población a formar parte de un boicot activo desde nuestras casas, ¿no? En donde nosotras desde nuestros hogares tenemos una tarea de participar... Eh, en esta guerra, pero sí que hay eh, esta situación en Europa. Yo creo que estamos de acuerdo que nos pone en una eh, para analizar de manera profunda la multitud de aspectos que toca. Eh, como toda crisis. Eh, también hay eh, la necesidad de buscar alianzas eh, raras. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo salió eh, en Oriente Medio pues, con el apoyo a los muyaidines, etcétera, etcétera. Vemos también desde Europa, si tenemos un poco de memoria, eh, que, se, que en este peligroso contexto se está. En algunas, en algunas veces natural, eh, naturalizando a la extrema derecha eh, en la Unión Europea. Y a mí me interesa mucho, Maite, tu opinión, eh, porque, claro, esta extrema derecha ya de por sí promueve el odio, ¿no? promueve el racismo, promueve la limitación de derechos, promueve el racismo, no y que tiene pues eso, son una representación creciente en los distintos gobiernos, eh, pero también dentro de la Unión Europea. Y de hecho, eh, hace poco hicisteis unas conferencias muy interesantes sobre esto, que se llamaban No pasarán, eh, que vamos a poner un enlace para todas las personas que, que nos están escuchando. Pero claro, es que toda esta situación de violencia eh, se entremezcla con el envío de armas a Ucrania. ¿No? Eh, que donde no es excepción hay fuerzas de extrema derecha organizadas y militarizadas. Entonces, no, no se está cerrando un poco los ojos, se envían armas que no se saben a dónde llegan y luego se naturalizan esas respuestas de violentas. ¿Cómo ves que esto se está entremezclando en la Unión Europea, Maite? Bueno, vamos a ver. Eh, una de las consecuencias más graves eh, de esta guerra es el, tú has dicho naturalizar, eh, y yo voy a decir blanquear a la extrema derecha en Ucrania, porque ¿quién está gobernando en Ucrania? O sea, cuando, cuando vemos a Zelensky, además siempre vestido de militar, o sea, no tiene ningún problema, es una imagen tremenda, o sea, porque siempre sale, bueno, yo diría que de militar y, y de chulo, ¿no? Eh, aquí estoy yo, ¿no? Hombre, sab sabemos quién es, eh, hemos estado en Kiev, hemos ido al país, por eh, supuesto que antes de la guerra, y hemos visto que en Ucrania el gobierno, es un gobierno de extrema derecha. ¿Cómo lo es el gobierno de Hungría? ¿Es un gobierno de derecha extrema o de extrema derecha? O sea, ¿Qué está pasando en Polonia? En fin, o sea, y... Polonia y, Hun y Hungría están en la Unión Europea y yo no he visto ninguna sanción por prohibir el tema pues de la homosexualidad, etcétera, y poderlo discutir en las escuelas. No he visto ninguna sanción con los intentos en Polonia de acabar con el aborto. No he visto ninguna sanción por ninguna parte. Entonces, hombre, realmente eh, es un blanqueamiento. Una naturalización, como tú decías, de la extrema derecha gradual eh, ad nauseam, ¿no? hasta el infinito. Eh, y vuelvo un poco a lo de antes. Es que el problema es que la Unión Europea lo que es, es una suma de presidentes y jefes de Estado. O sea, que son los que toman las decisiones. O sea, las decisiones económicas las toman los ministros de los países. Las decisiones, no sé qué, las toman, o sea, no se toman en un parlamento. Las decisiones importantes las toman los gobiernos. Entonces, claro, eh, es una construcción que falla ya de raíz. Claro que se está favoreciendo a la, a la extrema derecha, pero yo iría, yo iría más allá. Eh, a mí, Claudia lo ha dicho eh, eh, hace, hace un ratito, es que, ¿quién se iba a imaginar eh, que en España, después de una dictadura, hasta 1975, que esto en historia es eh, hoy, por la mañana, hoy a las 7 de la mañana, pueda haber una fuerza de extrema derecha con esa potencia, y esa potencia teórica, y con esa desvergüenza, esa desvergüenza de que no tiene ningún problema de llamar a la gente a cualquier cosa y no pasa nada. Baltonic eh, puede que acabe en la cárcel por meterse con el rey emérito, pero desde luego, ellos no van a ir a la cárcel. Pero es que además están gobernando ya en una región española, junto con el Partido Popular. Entonces, no es que se blanquee, es que ya está total y absolutamente blanqueada. Bueno, en fin, las elecciones francesas. Eso fue, es que ha habido una guerra mundial hace cuatro días, eh, eh, mundial, sobre todo Alemania, Francia, Francia lo pagó durísimamente. Y ahora tenemos a Marine Le Pen con más de un 40% de votos y otra cosa súper preocupante, con un porcentaje de abstención que no se había conocido nunca en Francia, ni en elecciones presidenciales, ni en elecciones regionales. Hace un año, que vamos a ver qué pasa en las legislativas en el mes de junio, por tanto, el blanqueamiento, la naturalización de la extrema derecha como algo normal, eso ya es un hecho. O sea, no es algo que viene, sino es algo que ha venido ya para quedarse. Y termino diciendo, eh, la, las sanciones, eh, permitidme que lo diga, Siempre las pagan los pueblos. Siempre las pagan los pueblos. Entonces, entre que tenemos por un lado la extrema derecha galopante, entre que tenemos por otro lado la utilización de las sanciones, cuando nos da la gana, lo que estamos haciendo es, uno, conseguir en Europa eh, una ausencia de lo que se llama democracia. O sea, porque la gente ya, o sea, le da todo igual el tema de la OTAN en Finlandia, vuelve a ser lo mismo, una falta total de democracia y con eso, pues lo que se alimenta siempre es a la extrema derecha. Y no quiero hacer una mención del festival de Eurovisión, eh, pero me parece inevitable decir que ya llegamos a una degeneración tal, que hasta un festival de Eurovisión, porque por supuesto no vi, porque no me interesa en absoluto, pero lo tengo que ver en la televisión luego, continuamente se gana contra Rusia, o sea, se gana un... primero no se les deja participar, no se les deja participar en competiciones, bueno, eso es una total falta de democracia, y la falta de democracia en mi pueblo se llama extrema derecha. Gracias Maite. Creo que en este contexto de déficits y contradicciones que se han mencionado, ¿no? la contradicción de un aumento de gasto militar dentro de Europa, ¿no? este proyecto militar, ¿no? PESCO, Frontex, y todas estas increíbles contradicciones, algunas de las cuales están relacionadas con eso que Maite está llamando falta de democracia, Podemos hablar mucho de cuáles son estas contradicciones y déficits. Yo creo que a mí me gustaría eh, hacer esta última pregunta ¿no? para esta mañana. Tenemos ya poquito tiempo. Cuando entramos en un debate interesante, queremos continuar y continuar porque... Bueno, a veces cuando estamos a medio de programa decimos, fui hacia dónde queremos ir ¿no? con la conversación, así que nunca nos llega el tiempo, pero bueno, confío en que en Madrid quizás podamos sacar tiempo para hablar, si todos nos eh, logramos reunir ahí en la contracumbre que se está preparando. Pero bueno, mi pregunta es... ¿eso? Bueno, con respecto a este listado de déficits y contradicciones, esta es una cosa, pero ahora estamos aquí con personas que están en la izquierda europea y están en los lugares donde eh, los ciudadanos, a los ciudadanos podrían ir y decir, ¿qué hacemos, no? ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo actuamos? Entonces, mi pregunta es, ¿qué podemos proponer? ¿En qué podemos trabajar juntos? ¿Cómo volvemos a trabajar juntos? Porque, por ejemplo, Maite estaba hablando de la situación en Polonia y Hungría, yo a veces me pregunto acerca de las elecciones, ¿cuáles son las elecciones para estas personas? Entonces, antes de decir, bueno, todos votan a la derecha porque bla, bla, bla, ¿no? Pero ¿cuál es una buena alternativa de izquierdas para ellos? ¿Cómo podemos proporcionarles una alternativa de izquierdas? ¿Cómo podemos ser alternativa? Esta es una pregunta que espero pueda terminar en una nota positiva, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos hacer sinergia a nivel de fortaleza. Y bueno, me gustaría pasarle ahora la palabra a Maite y luego a Claudia, para que unos minutos, por favor, nos ayuden a pensar en una propuesta, ayudarnos a crear una propuesta en la que podamos trabajar todos juntos. Bueno, es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. Eh, yo eh, creo eh, que sí, que la bueno, que la izquierda, las fuerzas progresistas, fuerzas ecologistas que cuestionan eh, los modelos actuales de economía, pues es que tenemos que unirnos. Eh, tenemos que unirnos y en, en ciertos países. Pues se está consiguiendo ya. Yo creo que el ejemplo de España es interesante, que el ejemplo, de, el ejemplo de Francia ha sido muy interesante. Además, después de pasar unas elecciones presidenciales donde, en fin, las fuerzas progresistas, verdes y de izquierdas han discutido casi más entre ellas que, que, que con otras, ¿no? Pero se ha conseguido. Entonces, eh, los cubanos, que a mí me, me gustan mucho, en estas cosas dicen unidad en la diversidad. Entonces, yo compro este producto. Pero le añado una cosa, a Francisca, que es lo que yo creo que tú, eh, por donde nos inducías a contestar, ¿con qué objetivos? Pues es que el objetivo ahora central es la paz. Es que ahora no, o sea... Ese es un objetivo fundamental que además no nos une a todos, no nos une a todos. Solo une pues, a la gente que somos antimilitaristas y luego ecologistas, a la gente que somos eh, eh, antimilitaristas y feministas. O sea, el tema de la paz es un eje fundamental de unidad. ¿Dónde va a haber gente que se va a quedar fuera? Y toda esa gente que se va a quedar fuera, ya sabemos quiénes son. Y no me refiero a la extrema derecha, me refiero a, la de, a las derechas, con luego con el, con el adjetivo que le quedamos con. Este tiene que ser un debate con movimientos sociales, con sindicatos, con todo, para que una unidad no solo institucional, porque tiene que haber una unidad desde abajo hasta arriba. Por tanto, el tema de la paz, siempre fue fundamental pero qué ocurre pues que estamos muy divididos también si tú eh, lanzas una mirada a todas las convocatorias que hay para para lo que queda de mayo y para el mes de junio hay un montón de convocatorias con el tema del la paz distintas y eso pues hay qué hablarlo hay que decir a ver a ver eh, sí nosotros tenemos esta visión para llevar a la paz nosotros, pero en algún momento dado nos vamos a tener que juntar los espacios políticos, los espacios movimientoistas, todos para, entre todos, construir la paz. Y solo así el mundo va a poder cambiar. Y si no comprendemos que tenemos que, que dejar de lado ese 25% que nos separa, ese 30% que nos separa, muchas veces también... Nos gusta ponernos carteles ¿no? y decir, es que esto lo he preparado yo. Me refiero a la organización X. Pues mira, prepáralo con más gente, que no hace falta que te pongas el título de ser tú el que más estás luchando por la paz. Por tanto, unidad, trabajo conjunto, dejar de mirarnos lo que nos separa. Y yo creo que, como tú muy bien has expresado, Francisca, esa cumbre no contra la OTAN, sino por la paz, paréntesis, sí, también contra la OTAN, pero esa cumbre por la paz debe ser ese espacio donde nos juntemos todos y todas y a partir de ahí que nos empeñemos en seguir trabajando juntas y juntos, porque si no me temo que esto va a seguir así y vamos a seguir siendo fuerzas políticas, sindicales, movimentistas, marginales frente a un enemigo poderoso que, como también habéis señalado, va a seguir implementando guerras. Sí, pues voy a continuar respecto a dónde dejaste tú las cosas, Maite. Para mí es especialmente interesante saber que en los últimos dos años hemos visto que todo no es posible. Con la pandemia del coronavirus hemos visto que es posible incluso en nuestro mundo pues, el frenar toda actividad, si es que así lo deseas, pues, a nivel político. Y en las últimas semanas y meses, desde el comienzo de la guerra contra Ucrania, hemos visto pues, que hay dinero. Esos 100 billones de los que he hablado en Alemania, por ejemplo, Cantidades que parecía que no teníamos nunca para luchar contra el cambio climático, aunque es muchísimo más peligroso que lo que Putin podrá ser jamás, porque tiene el potencial de destrozar todo lo que existe en la Tierra. Así que si hay la voluntad política, podemos, de hecho, decidir lo que queramos políticamente. Esto es lo que hemos visto en los últimos años. Incluso, aunque eso no tuviera las consecuencias mejores, obviamente, para las personas en los últimos años. Pero hemos visto que se pueden tomar decisiones políticas y que este principio de que no hay alternativa nunca podría utilizarse como argumento después de estos últimos años. Deberíamos solo preguntarnos si hay voluntad política para cambiar alguna cosa. Y también hemos visto que es posible... Por ejemplo, dar la bienvenida a, a refugiados. ¿no? Eh, eh, antes eh, bueno, hemos visto cómo cuesta menos acoger a, a ucranianos que a refugiados de otros países. Vemos cómo las sociedades pueden cambiar y empezar a hacer cosas que no hacían si lo quieren. Y si usamos esta energía para, por una parte, luchar contra el cambio climático para abordar Todas las crisis esenciales ¿no? que están globalmente o deberían estar globalmente en la agenda, como enfermedad o el hambre, etcétera, podríamos, de hecho, lograr mucho. Y está claro que todos los problemas globales solo pueden o podrán solucionarse si las personas a nivel global trabajan juntos y si empezamos nuestras políticas con las personas y no con los gobiernos, tendremos una buena primera base. Por lo tanto, si los jefes de Estado de la OTAN se reúnen en España, eh, pues es bueno que también hay otras personas que se reúnan y digan, pues la OTAN no está precisamente ayudándonos a resolver los problemas que están sobre la mesa y demás, sino que nosotros somos parte de la solución y la OTAN es parte del problema. Y esto pudiera sonar idealista. Y yo sé que hay personas como Putin que no van a desaparecer mañana, pero... Lo que la OTAN está haciendo es hacer una, cumpliendo una profecía, no está haciendo que personas como Putin se hagan más fuertes, eh, actuar como una especie de modelo para personas como Putin, esas cosas que estamos ahora viendo en torno a Putin hemos visto cómo estas cosas ya las han hecho antes. Eh, o tan, no quiero disculparle, no quiero disculpar a Putin, debería ser eh, castigado por sus crímenes de guerra, pero bueno, es muy distinto si son las personas las que se posicionan y critican esto, y no solamente eh, cuando lo hacen los gobiernos. Eh, así que creo que tenemos que hablar de quién está poniendo... ¿Qué estándares morales hacia qué tipo de desarrollo? Si lo que estamos viendo es un aumento de hipocresía y tenemos que volver a poner esos estándares eh, y esas ideas eh, básicas sobre la mesa y esperamos de los gobiernos, de, los, de la OTAN, hacer todo lo posible para prepararse para la paz y no para la guerra. No sé quién dijo que tenemos que prepararnos para la guerra con la misma o más intensidad que las personas que se están preparando para la guerra. Así que no solo tenemos que confrontar a la guerra, sino que tenemos que construir la paz y con mucha intensidad. Hay que hacerlo con la misma intensidad de encontrar alianzas. Y poner a la paz de primero, paz eh, con otras naciones y paz con el medio ambiente y demás. Creo que es una tarea muy amplia, muy grande, pero soy optimista en cuanto a que podemos conseguirla. Bueno, pues muchísimas gracias eh, tanto a Claudia como a Maite por haber estado hoy aquí con nosotras. Yo creo que... Que a todas, desde nuestras casas, ¿no? como, como personas de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, a veces nos es increíblemente difícil entender eh, lo que ocurre en Europa, eh, las propias instituciones europeas y las políticas europeas. Yo sé que Maite siempre tiene una función pedagógica explicando cómo funciona el Parlamento, cómo funciona el Consejo, porque claro, eh, tenemos también un aura que tenemos que, que analizar para ver qué, cuál es ese proyecto que queremos, como decía Maite, en el que entremos todas, entonces reflexionando ante esa democracia y esa voluntad, esa voluntad política. Obviamente, como decíais, sin esas alianzas es imposible, porque hay que pensar en las personas migrantes, desde el antirracismo hay que pensar obviamente en qué está ocurriendo con los derechos de las mujeres y las comunidades LGTBI, pues con la extrema derecha necesitamos una, una alianza amplia porque la paz básicamente no es solamente que no haya guerras, sino que también haya justicia social y, y seguridad en nuestra vida diaria. Bueno. Seguiremos trabajando, ¿vale? Nosotras sí que trabajamos juntas y eh, vamos a seguir haciéndolo y espero que encima nos podamos eh, ver y hablar y seguir construyendo en Madrid del 24 al 26 de junio, sobre todo esto y más. Muchísimas gracias a las intérpretes, eh, muchísimas gracias a Vishar, nuestro productor de People's Dispatch y también obviamente a todas las personas del pie que han tejido esto posible para poder tener nuestro primer episodio bilingüe. Eh, no nos queremos ir sin eh, aparte de mencionar nuestro siguiente eh, episodio que está, estamos súper contentas vamos a tener eh, dos invitados muy especiales, Cosmas Musumali y Akende, que nos hablarán desde Zambia con otro punto de vista sobre cómo todas y todos estamos conectados, sobre cómo es el avance de las bases militares eh, en África y cuál es el rol de la región en esta nueva guerra fría y la OTAN global, seguramente aparecerán cosas como las que decía Claudia sobre el colonialismo francés, etcétera. Así que nos vemos el sábado que viene. Seguimos construyendo porque las armas no nos salvarán, lo haremos juntas y juntos construyendo esta alternativa de paz. Muchas gracias.